El diputado y presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno Olmedo Cava Romano expresó este viernes sus felicitaciones a la señora Xiomara Guante por haber obtenido el triunfo en la pasada elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Dijo que con este queda demostrado que el país quiere un cambio gubernamental. Eh, hay una voluntad de cambio, hay una voluntad de que... ...un nuevo liderazgo realmente dirija la cosa pública del país... ...y precisamente el PRM ese es nuestro trabajo... Eh, ...hacernos eco, realmente eh, parte de esa presión del pueblo... Eh, ...nosotros adentrarnos a las necesidades y a los requerimientos de nuestro pueblo... ...y precisamente esa, esa identificación y ese trabajo y ese compromiso que estamos asumiendo los dirigentes del PRM y su partido y nuestro partido. Es lo que ha contribuido, en el caso de la DP a que la mayoría de los profesores entiendan que tenía que producirse un cambio y ese cambio lo representó la compañera Xiomara Guante. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.